Bienvenidos todos, somos Sofi Nico de Chill and Create y en el día de hoy visitamos Estancia Túnel. Nos encontramos en este momento en Balizas Garpados, en donde finaliza la Reserva Natural y Cultural Playa Larga. Lo que se ve atrás es la baliza, este es el punto de inicio del sendero que va hacia la estancia túnel. Son aproximadamente 3 kilómetros, se puede hacer caminando o en bicicleta más o menos una horita. ¡Vamos! Recuerden siempre cerrar bien. El sendero va todo a lo largo de la costa del canal Beagle, a diferencia de otros senderos es una zona donde hay mucha mayor humedad y temperatura a lo largo del año y por eso se ve todo más verde que si vienen y caminan por otras zonas. Tenemos como especies predominantes vegetales, canelo que tienen una hoja completamente diferente a la del resto de los árboles que van a ver y muchos arbustos, van a ver muchos arbustos todo a lo largo del camino. Atendeme la forma de la rama. Tanto la zona de Playa Larga como la zona donde estamos caminando hoy tiene un valor cultural muy fuerte porque en esta zona se encontraron los vestigios arqueológicos más antiguos de la ciudad de Ushuaia. En la zona del canal Big, la habitó el pueblo canoero Yamana o Yagán. Tenían una conexión muy fuerte con el canal. Todos sus recursos se eran provistos por el canal. Entonces, como vivían en las costas, todas sus cositas quedaron con el paso del tiempo. Llegó el hombre blanco, creció la ciudad cuando se empezaron a hacer investigaciones. Encontraron sobre esta zona, como dijo Sofi, los vestigios arqueológicos más antiguos de esta cultura. Ojalá podamos transmitirles la belleza de este lugar a través de las tomas. Ya nos estamos aproximando a nuestro lugar de destino, pero vamos a hablar del tremendo día que nos tocó hoy. No se puede creer. No nos podemos quejar, realmente está increíble el día, hace como 11 grados, no se puede creer. Vamos a aprovechar que estos días van a estar así para salir un poquito más y ir generando contenido para subir en el canal que se viene con toda. Este es un claro ejemplo de lo que dijo Sofi hoy, acá se pueden ver los concheros, que es como se llaman los vestigios arqueológicos de los llámanes en la costa, nosotros en casa no tiramos la basura al piso, ellos tampoco lo hacían, todos los restos de bivalvos de moluscos que comían se tiraban afuera y generaban estas especies de círculos en el suelo sobre los cuales quedaba como una especie de reparo para sus chozas. Ya estamos a punto de llegar a la estancia, este es un buen momento para que se suscriban al canal, le dan ahí abajo clic, suscribir a la campanita, un like y seguimos. Llegamos a Estancia Túnel. En el pasado funcionó como una fábrica de túneles La palabra se deformó y le quedó estancia túnel Para el que no sabe lo que es un tonel También puede ser como un barril Lo vamos a dejar por acá Después de ser una fábrica de túneles, funcionó como un aserradero y todo el predio circundante a la estancia se utilizó para el tránsito y refugio de ganado ovino y bovino. Si llegaron hasta acá, muchísimas gracias. Si les gusta lo que estamos haciendo, les recomendamos que se queden a ver el próximo video sugerido que va a aparecer por acá. No sigan en nuestras redes sociales que es donde más contenido subimos. Si les gusta demasiado lo que hacemos y quieren hacer un aporte, abajo está el link de Cafecito. Y nos vemos el próximo domingo de la noche para un nuevo video súper, súper emotivo. Hasta la próxima.